Bien, vamos a ver entonces cómo una vez que hemos instalado VirtualBox en nuestro, en nuestro ordenador, cómo podemos crear las máquinas virtuales. Y vamos a comenzar con el gráfico que teníamos aquí el otro día, en el que si recordáis, esta, este bloque rojo de aquí, esta caja roja, era nuestro, nuestro equipo eh, real, nuestro hardware real en el que tenemos nuestro ordenador, en el que tenemos instalado el sistema operativo, en este caso se llama sistema operativo anfitrión y, y en mi caso es Windows 7, como podéis ver aquí. Y además tenemos VirtualBox, como acabamos de ver, esta es la aplicación de VirtualBox que nos va a permitir crear máquinas virtuales como por ejemplo estas dos que tenemos aquí. Bien, lo que quiero que veáis es que cuando yo le doy aquí a nueva y creo una máquina virtual nueva, lo que se va a crear es solamente el hardware virtual de esa máquina. Es decir, no va a tener ningún sistema operativo. Simplemente creamos la máquina y va a tener un hardware virtual. Esto es importante que lo, que lo entendáis. Bien, vamos a proceder entonces a crear una máquina virtual nueva, simplemente dando aquí al botón y lo primero que me pide es un nombre. Yo la voy a llamar VM de Virtual Machine número 1. Y ahora, como veis aquí, me tiene un desplegable para el sistema operativo y me vais a decir, vale, pero nos acabas de decir que solamente vamos a crear el hardware virtual, ¿para qué me pide aquí el sistema operativo? Vamos a explicar un poco en lo que consiste. Esto en realidad no, tiene, no significa que vaya a, crea, a instalar un sistema operativo, lo único es que si tú supieras que la máquina que vas a crear más tarde vas a instalarle un Windows, pues se lo podrías indicar aquí. Si supieras que una vez que hayas creado la máquina quieres instalar un Linux, pues lo puedes indicar aquí. Lo único que le sirve esto a VirtualBox es para, porque él internamente tiene una serie de parámetros por defecto. Ya veréis, si yo lo doy aquí con Windows, Windows 7, él me pone unos valores por defecto, 512 medio giga de memoria RAM o 25 gigas de disco duro. Esos son valores que el propio VirtualBox, le voy a dar aquí a cancelar, tiene asociados a cada uno de los sistemas operativos que, que aparecen aquí en la lista. Es decir, si yo sé qué sistema operativo insta quiero instalar, pues se lo podría indicar aquí. Pero no tiene, no tiene mayor trascendencia. No, no es que vaya a instalarnos el sistema operativo por ponerle aquí algo. Y de hecho, para que veáis que no tiene relación, yo le voy a poner otro y un sistema operativo, por ejemplo, desconocido. Entonces, cuando yo le doy aquí a siguiente, me va a crear la máquina virtual y me empieza con... Un valor ridículo de memoria, 64 megas, porque es un sistema operativo que no tiene valores para por defecto, para ese sistema operativo que yo le he puesto, y le voy a elegir yo, por ejemplo, medio giga de, de memoria RAM, ¿vale? que no es mucho, pero va a ser suficiente para, para lo que yo busco. Le doy a siguiente, y me dice que el tamaño de disco duro es 2 gigas, también muy pequeño, le voy a dar a crear y lo voy a modificar, lo voy a aumentar, le doy aquí a siguiente... Es un reservado dinámicamente, ya hablaremos qué es esto, y me va a crear aquí el disco duro. ¿vale? Para la máquina virtual VM1, un disco duro, en vez de 2 GB le voy a poner un valor más grande, por ejemplo, 15 GB y medio de disco duro. Le damos a crear y ya está la máquina virtual creada. Pero, insisto, esto es solo el hardware virtual, no tenemos todavía el sistema operativo. ¿Dónde puedo ver este hardware virtual? de mi ordenador. Pues Si lo doy aquí a configuración, veremos que tiene en sistema pues, una memoria base, memoria RAM de medio giga, que es la que le he puesto, tiene aquí su procesador y en la placa base pues tiene también un, conectados un, una unidad óptica de DVD, un disco duro, la tarjeta de red, <coughs> USB. Si yo en, contra, en concreto voy aquí al almacenamiento, veré que tengo el disco duro. Que acabo de crear de 15 GB y medio, que está vacío, y una unidad de óptica, un DVD, que está también vacío, es decir, no tengo nada, no tengo ningún CD dentro de esa unidad. <coughs> si yo ahora quisiera iniciar esta máquina, es como si yo le diera el botón de, de encendido, como no tiene ningún sistema operativo, pues se va a quejar, va a decir que no, que no puede arrancar. ¿Vale? Efectivamente, me dice que le ponga un disco de inicio al disco, al, al sistema. La voy a dar a cancelar y voy a apagar la máquina. Vale, lo que vamos a tener que hacer, si os acordáis en, la, en el vídeo aquel que hicimos sobre la cocina y comparándolo con un ordenador, recordaréis que el sistema operativo y los programas estaban inicialmente instalados en el disco duro, y lo que hacía la CPU era pasarlos, cargarlos desde el disco duro, pasarlos a la memoria RAM para poder trabajar con ellos. Vale, Lo que ocurre es que ahora nuestro disco duro está vacío, no tiene nada instalado en él, ni siquiera el sistema operativo. Es lo que haremos en la siguiente, en la siguiente operación. Cargaremos aquí un CD o un DVD con el sistema operativo y lo transferiremos del nos instalaremos al disco duro, vale, para que ya nuestro nuestro ordenador sí que pueda arrancar desde el disco duro.